Sin dread, sin dread. la buena Vibrations, 507, música de meditación, Meditation Time. Porque no la dejan sembrar, porque ya no la dejan fumar, porque es no la dejan sembrar, que sopa, que sopa, que sopa, porque es no la dejan sembrar, porque ya no la dejan fumar, porque es no la dejan sembrar. Que sopa, que sopa, que sopa. Yo me preguntaría, ¿qué pasaría si despenalizaran a María? Todo el mundo sembraría, hasta que se acabara la sequía. Oh, oh. Hablando a los panameños, un ragamuffin caribeño y ello, porque dice que es mala si viene de una planta pana. Hoy me levanté y vi el periódico en primera plana que en Colombia legalizaron la marihuana. Oh, uh, tú tienes ganas de una californiana, de esa que sanan, que quitan males, que quitan Escúchame, no cocaine, no seas insane. Match up your brain, you need a brownie de Panama red. La mente sabia no hina la cosa mala, nada de coca, solo marihuana. Y roots cool dejen el tabú con el mascul como el tatú Si tú no lo discriminaras, y si no fuma no pasa nada Te la come cocinada Porque no la dejan sembrar Porque ya no la dejan fumar Porque no la dejan sembrar Que sopa, que sopa, que sopa Porque no la dejan sembrar Porque ya no la dejan fumar Porque no la dejan sembrar que sopa, que sopa, que sopa. No pasa nada, no pasa nada. La que pega es la dama. Reconocida e internacional, you know, como la marihuana, contribuyendo a la paz mundial, haciendo música sin guerra para meditar. En conclusión la marihuana debería ser legal. Esto es una inspiración del corazón para la gente inteligente, para los que lo hacen de corazón. Hey you, y también